Bueno, eh, nada, que hace mucho tiempo que no os hago un vídeo en directo desde la obra y me apetecía enseñaros eh, un, unos platos de ducha que han colocado con, con pavimento eh, directo y bueno, pues me ha gustado cómo han hecho el encuentro con las pendientes y os lo quería enseñar, así que eh, voy a ver si le puedo dar la vuelta a la cámara y lo comentamos, vamos a ver, vale, ya estamos mirando para adelante, bueno, este es el baño, tenemos ya todos los alicatados, se ha cuidado que los alicatados pues con la línea de las carpinterías esté perfectamente alineado, alineado, aquí hemos preparado este hueco porque va a ir un espejo que va a, quedar enrasado con el, va a quedar enrasado con el alicatado y luego aquí tenemos el plato de ducha. Bueno primero que nada mirad qué pieza más chula, una sola pieza de tau sin ningún tipo de junta, se han hecho los agujeritos para los mecanismos de la de la ducha y, y la colocación ha sido un poco complicada porque es tan grande la pieza que se tuvo que poner antes de que estuvieran estos laterales de los, del alicatado, se tuvo que colocar y luego meter el alicatado. Así que esto fue una ducha en sí misma. Pero lo que os quería enseñar hoy es el plato de ducha. ¿vale? El plato de ducha está hecho también con, el mismo, con la misma pieza de pavimento, que como veis pues, también se ha, se ha cuidado la alineación con la puerta y todo eso. Pero claro, cuando tenemos este tipo de platos el problema es el hacer las pendientes ¿no? porque al hacer las pendientes en estos puntos en estas zonas pues siempre se te queda eh, se, si, si la pendiente la haces así o si la haces a cuatro aguas siempre se te puede quedar un poquito de escalón aquí me ha gustado porque al ser una rejilla eh, lineal lo que se ha hecho ha sido hacer un corte de aquí hasta allí otro corte de aquí hasta aquí, otro corte de aquí hasta la esquina y otro corte de ahí hasta la otra esquina entonces eso me ha permitido que en este punto no se genere ningún escalón, sino que tengamos una pendiente hacia allí, otra pendiente hacia aquí, otra pendiente hacia aquí y después de aquí tenemos una pequeña pendiente que nos mete, y la verdad es que ha quedado espectacular mirad qué bien ha quedado queda completamente liso aquí es donde tenemos la pendiente que me sale esta pendiente que me viene para allá y ahí la rejilla lineal y aquí encima, en esta línea es donde tendremos la mampara, que es la que me va a separar ya completamente el, el plato de ducha y si queréis os puedo enseñar ahora también mira vamos a subir y os enseño este plato de ducha eh, que va con pavimento evidentemente necesita un tipo de impermeabilización en todos los experimentos entonces vamos a ir arriba que lo están montando yo os lo enseño vale así también pues, os puedo enseñar más cosas por ejemplo aquí hemos hecho se han hecho los encintados de pladur con carrucha que se quedan muy aseados Aquí también tenemos, mirar, una escalera con peldaño volado. Lo que tenemos aquí es que detrás de este, de este trasdosado de Pladur hay un perfil metálico del que se han soldado los peldaños. Y aquí arriba se ha tenido que sacar más porque como hay una viga, pues hemos tenido que sacar el, eh, la línea de, de la viga para que luego el trasdosado enrase con la viga. Y esta zona luego pues, se va a trasdosar con esta última placa y se quedará tapado y solo se verán los peldaños pero bueno vamos a vamos a ver el cuarto de baño de arriba ya que vamos subiendo aprovecharé para comentaros que esto lo está haciendo la empresa Tormosil de Valencia eh, de Bocairén perdón y, y el arquitecto pues es PSD de estudio que están haciendo un trabajazo aquí tremendo Bueno, mira, aquí están colocando Las piezas, ¿vale? Son todas las piezas para poder mantener toda la alineación En fin, la verdad es que Muy chulo Y luego aquí ¿Veis cómo se ha puesto? Aquí está preparado para colocar el pavimento Y lo que se ha hecho ha sido poner Esta, esta lámina Una lámina EVAC Es un, un water stop Que es una Es, es una internalización tejida de manera que el mismo mortero del pavimento se puede sujetar encima de esta tela. Aquí ahora todavía no lo tienen colocado, pero en todo el perímetro, hasta más o menos una altura de un metro un metro diez, se tiene que colocar otra lámina que se solapará con esta para que pongamos el alicatado y que toda el agua que pueda escurrir por el alicatado y todo eso no llegue a mojar en ningún momento la lámina, eh, la, la la placa de, de Pladur y nada, pues como veis es un pedazo de plato la verdad es que es muy chulo y nada, pues eso es lo que os quería contar así que eh, bueno, no sé si queréis voy a enseñar un poquito la vivienda también todo esto, ahí tenemos unos patios que están acabados aquí arriba con con aquapanel aquí, porque luego va a ir con un revestimiento de sate Aquí arriba los foseados. En fin, una casa bastante chula. Haremos algún otro vídeo de esta casa porque yo creo que, que merecerá la pena. Pero de momento cortamos aquí y ya os enseñaré más cosas. Que espero que os, que os guste. Uy, veo algún espía por aquí, una ioma 06. <ríe> bueno, no llego a comer. ¿eh? <ríe> Hasta luego.